Depositar productos en el repositorio institucional RI. 1. Solicitud de cuenta de usuario. Enviar correo electrónico a ri.umx.mx solicitando la apertura de la cuenta. Indicando el nombre completo, grado académico, la dependencia, cargo que se desempeña y correo electrónico institucional para relacionar la cuenta. La solicitud será procesada en un lapso no mayor a tres días. El contenido indicará usuario y contraseña para ingresar al ERI. 2. Ingreso al sistema. Dar clic en acceder para iniciar sesión en el sistema. Aparecerá la página de depósitos. En ella se visualizará el estado de los depósitos que se realizan. Si usted no ha realizado depósitos, aparecerá lo siguiente. 3. Depósito de archivos. Damos clic en Comenzar nuevo depósito. Seleccionamos una colección para depósito. Esto dependerá del tipo de documento a depositar. El siguiente formulario es Descripción del documento. El llenado de este formulario gira en torno al archivo a depositar. Autores, según el tipo de autores que son. Si hablamos de un libro, se debe colocar a todos y cada uno de los autores de la obra, si es necesario, de cada capítulo. En caso de tesis de licenciatura, el autor únicamente es el alumno. En caso de tesis de posgrado, se considera autor al alumno y al director, tutor académico o colaborador. El procedimiento para agregar a un autor es dar clic en el botón Orsit. Aparecerá un recuadro de búsqueda como el siguiente. En caso de no existir resultado, cerramos la ventana y capturamos el nombre en los campos correspondientes de apellido y nombres y damos clic en Add para que se agregue el nombre a la lista de autores. Director o colaborador, solo para libros o tesis, según el tipo de documento. En caso de libro, se coloca los compiladores, coordinadores o colaboradores. En caso de tesis, se coloca el director, colaborador, tutor, académico y o adjunto. El proceso para agregar un coautor se realiza como en el campo de autor. Título de documento. Otros títulos, solo si existen. Fecha de publicación. Para la tesis deberá ingresarse la fecha del examen recepcional. En caso de cualquier otro tipo de documento, se colocará la fecha de publicación o fecha de finalización de creación. El sistema permite capturar únicamente año, sin embargo, para efectos de evaluaciones, se le solicita ingresar la fecha completa. Nivel de acceso. Abierto. Esta característica permite que los datos generales del depósito puedan ser visualizados y permite el acceso al archivo depositado para visualización y descarga. Restringido. Esta característica se utiliza cuando no se desea que el documento se muestre al público. Únicamente podrá visualizarse los datos generales del depósito. Embargado. Característica Permite ocultar el documento por un periodo de tiempo Con opción a ser solicitado por el usuario o visitante Cerrado En este caso el depósito no será incluido en los resultados de búsqueda El documento y los datos generales del depósito No serán visibles para el usuario y o visitantes Licencia Deberá elegirse una de las seis modalidades Sin importar el nivel de acceso elegido Editor Editorial, publicador o institución de procedencia Para artículo, libro o capítulo de libro debe ingresarse editorial, publicador o editor En caso de las tesis, colocar la institución de procedencia Ejemplo, Universidad Autónoma del Estado de México Series, número Para libros o capítulos de libro, colocar volumen y o serie Para artículos, número de ejemplar y o volumen de revista Identificadores, solo si el archivo y o documento tienen asignado un número o código de identificación. ISBN para libros o capítulos de libro, ISSN para revistas o artículos. Tipo de documento, dependiendo del archivo que se está documentando. Modalidad, solo aplica si el tipo de documento es tesis. Clasificación. Será asignada por el depositante de acuerdo al contenido del documento. Se tiene cinco opciones. Científica, Académica, Cultural, Administrativa, Tecnológica y de Innovación. Patentes. Ruta. Dorada. El artículo dictaminado se provee en acceso libre inmediatamente al momento de su publicación. Esta ruta se puede presentar en dos modalidades. La primera consiste en publicar en revistas de acceso abierto. La segunda comprende la compra de los derechos de los artículos a los editores. Verde. Implica el autoarchivo de artículos en un repositorio de acceso abierto, tanto de preprint, artículos aún no revisados por pares, como de postprint, artículos ya evaluados por pares. Idioma. El que prevalezca en el documento. Organismo académico. Solo si existe. Centro de costos. Solo si existe. Programa de estudios. Solo si existe. Aplica en tesis de licenciatura y posgrado Ámbito De acuerdo al alcance que tenga el contenido del documento 4. Formulario, descripción del documento Palabras clave 3 a 5 Estas deben ser agregadas una a una, nunca separadas por comas Resumen Se agrega el resumen contenido en el documento o un texto que introduzca al usuario a visitar el depósito completo Descripción Se añade para hablar del documento a grandes rasgos patrocinadores, solo si existe 5. Formulario acceso El llenado de este formulario depende de los ajustes de acceso elegidos en el primer formulario de descripción 6. Formulario subir En este formulario se cargan los documentos a partir de los cuales se está capturando los datos de depósito Dar clic en el botón seleccionar archivo y nos abrirá el explorador de archivos de la PC para buscar el archivo a depositar Colocamos una breve descripción del fichero, opcional si deseamos subir más de un documento, damos clic en Subir fichero y añadir otro más, y repetimos el proceso de cargar el archivo. En caso de ser solo un documento, damos clic en Siguiente. 7. Formulario revisar. En este formulario, únicamente se debe revisar si existe algún error en la captura de datos del depósito y aún tenemos la opción de hacer correcciones, si hay error en algún dato damos clic en el botón corregir alguno de estos y nos dará la opción regresar al formulario correspondiente a corregir los datos, si no existe algún error damos clic en siguiente, 8. Formulario licencia, en este formulario se indica el tipo y versión de la licencia bajo la cual se rige el RI, dar clic en el recuadro aceptar para que el depósito se realice satisfactoriamente y finalmente damos clic en completar el envío, 9. Finalmente aparece una página que indica que el depósito se envió satisfactoriamente y lo recomendable es dar clic en el link y ir a la página de depósito. 10. Una vez completado el depósito, el documento será visible en un lapso no mayor a 72 horas una vez validado. El proceso de validación se realiza únicamente para verificar que los datos capturados sean acorde al documento depositado. Nunca se valida calidad de contenido.